Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí bandolero 7.0 Y hoy nos vamos de campamento Underwood en Minecraft Te damos la bienvenida al campamento Underwood, el campamento de verano es leño De tus sueños y de tus pesadillas Participa en pruebas de parkour Tiro con arco, escondite y muchas más Para ganar malvaviscos Ya sale el malvavisco esquivo Ten cuidado con los bosques y las criaturas perlunantes que se ocultan en la oscuridad mientras Exploras y te adentras más allá del campamento Ahí lo tenéis, un jugador, también multijugador, acción y acción-aventura. Es una isla, juego, naturaleza, bosque y criaturas místicas, ¿de acuerdo? Podéis jugar hasta cuatro jugadores. Venga, vamos a verlo. Ahí vamos. Vamos a crear el mundo. Bueno, de momento... Vale, aquí está. Campamento, Underwood, ¿vale? Aventura y tal. Voy a mirar la las opciones porque no puedo desbloquear bueno las puedo desbloquear pero no las voy a desbloquear aventura fácil venga ahí tenéis la miniatura de creator series vale no es educación es creator series Minecraft creator series can Underwood venga vamos allá a crear vamos a ver qué tal Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Un saludo para todos ellos Espero que os divirtáis y lo paséis genial Venga, ahí va Perfecto, generando el terreno Muy bien, ya nos vamos Podéis descargar de ahí del marketplace de Minecraft. ¿De acuerdo? Está gratis. Así que aprovechar la ocasión y descargarlo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vamos por aquí: Running o Nintendo Switch. <ríe> ¡Qué gracioso! Pues no. Nintendo Switch no. Uy, no. Ahí, ahí tenemos la miniatura. ¿Vale? Está guapa. Y el campamento a los chavales. Ahí. Con los malvaviscos y de atrás echando ahí los, los zombies y las criaturas del bosque. Este no sé quién será, tío. Ah, una araña, una araña. Ok, ok. Vale, vale. Ay, mira, este aquí él. <ríe> qué gracioso el mini. Vamos, a ver. una rana, un sapo. Ok. No me dicen nada, aventura, vale. A ver, los cofrecillos, tenemos algo por aquí. ¡Ostras, qué ha pasado, tío! Se ha caído el cofre. <ríe> Eh, no puedo hacer nada ¿eh? <ríe> se ha caído porque tienen ahí la... ¡Toma! <ríe> A ver, esta también Ya que estamos Un poquito doblado, pero bueno Ahí ha caído <ríe> aquí No se pueden abrir los cofres Bueno, ni las taquillas tampoco Que no, que no estamos en Nintendo Switch Que no Vamos no, no, no, no, Aquí los minijuegos, a ver qué pasa, tío Tenemos aquí como una cabaña Aquí en una isla Vale Bienvenidos, campista Bien, bien, nos vamos de acampada, chavales <ríe> Venga Nuestra barquita A ver Qué pasa aquí, tío, no me dice nada Está un poquito bu, esto <ríe> Gente, a ver si entramos a la barquita o qué pasa Venga, hemos entrado Vale, vale, ahí vamos viajando Debería sonar la música O pasé como la tengo quitada por los copies y tal Pues lo imagináis ahí la musiquita Ni no ni ni no ni Vale, parece que nos está enseñando aquí un poco el bosque y tal Vamos a bug Que el ciberpunk Venga, ahí estamos Niño Estelar. Te damos la bienvenida al campamento Underwood Vente, que te enseño las vistas Vale, aquí para pescar Ok Esto parece el pobrecillo Aquí el, el bosque Aquí falla mucho el micro, eh La imagen es está. Sí, que sí. arquería y tal. Muy bien. Pero venga, vamos al lío. Deben de enseñarme ya cosas. Puedo mover, pero. Ahí, es que va solo. Es automático y bueno. Ahí tenemos los bolitos y. Parece que una fogatilla. Ah, vale, para sentarnos en el campamento. Ok, ok. Está medio construido. ¿Qué pasa? Venga. Echamos aquí un vistacillo. Hay Campo de fútbol y todo. De penalti. Venga, ¿este quién es? Otra que tenemos que hablar con ella Esta parece granjera, ¿eh? Tiene toda la pinta <ríe> Venga O sea, le tengo que mirar, tío Esto es para construir Trampolín Vale, parece... Cama de elástica, ¿de acuerdo? Va, pero... Ta, que la de Boo, ¿eh? Glamper, este no sé lo que va. Parece que va de Cupido esta. O la alita, o yo qué sé. Glamper, ni idea. La del Glamper. Bueno, a ver si salto otra vez. Ahí, eso. Buah, bueno, hay un montón de cosas. Vale, para craftear y para pintar y tal. Bueno. Con la capucha del frío será, no sé. Vale y ahí tenemos nuestra barquita. Aquí la portería de fútbol. No mira, mira cómo hace flexiones. ¿Qué tiene tío en la cabeza tío? ¿Qué es eso? Tengo ni idea, parece un par de linternas oh, No tengo ni idea Venga, hombre Discoteca también tenemos Oh, qué maravilla, niño, aquí la escorpia. Sí, sí, está ahí la bola disco Discoteca Vale, estamos aquí ya Campamento de Underwood, ok A ver ahora Mirad mi aquí está guapo de, de San Valentín Tengo un montón, ¿vale? Ya lo enseñaré, ya haré un vídeo con todo mi skin Ven, aquí da igual El skin que tengamos Es un mundo, en no otra skin este, ¿vale? El niño está al lado otra vez <ríe> Aquí me viene un poquito en inglés, ¿vale? Pukishwap campamento abandonado El monte Enderwood El faro, ¿vale? Los Nespoti. Ah, la cabina del director, ¿vale? La casa del director, el lago profundo y el campamento, ¿vale? Que será el rojo acá de allí? Me imagino, niño. Hola, puedo transportarte a distintas zonas. ¿A dónde queréis? Nada, nada. <ríe> de momento no, te Vale, allí veo otro también por allí. No sé. A ver, ¿qué era este? ¿Tiene bomba aquí o qué pasa? Bienvenido No me dan nada los cofrecillos Estos están guapos, pero no, no me dan nada Ah, este es el directo del campamento Vale Dice que si sí, hemos escalado a, Al pico de, del monte Anderbú Vale Un gran Precio nos espera Si, si, tú, si vamos nosotros Para allá Bienvenido, vale bueno, bueno Ahí vamos Vamos a ver ¿qué? Eh, que tengo ahí un caballito y todo Lo puedo montar o no No parece Ah pues sí Pero lo puedo manejar o ver solo Ah, y hay un este de hípica, eh Ojo ahí, eh Ojo ahí <ríe> Vamos para allá caballito <ríe> Cuánta vida tiene, ¿no? El caballo <risa> vale, ahí hay más caballos Pues ahí que lo dejamos Venga, vamos a ver Habrá que hacer el de esto Arte y crafteo Vamos a que nos cuenta ¿Tiene un gofre en la cabeza o qué, tío? Vale, este es para intercambiarle Brócoli, ah, vale, para los malvaviscos Pues tenemos que hacernos No sé, un brócoli Un barco una botella o algo así. Un cuadro. Para que nos dé malvaviscos de esto. Vale, aquí tenemos algo. Nada. Pues vaya. Ah, vale, está el banco de trabajo. Ok. Uh -huh. Toma, que te rompo. Jeje. Ya para acá. Dame. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me la cojo, tío? Ahora. Madón, ancla! ¡Ojo! Con un ancla, tío. Ancla del barco, ¿vale? Para craftear materiales de... Uno de cuatro. Para crear un... Un barco de juguete. llena de creeper. Vale, para hacer un muñeco de creeper. Este es el cuerpo de creeper. Vale, vale. Entonces esto es un creeper, vale, vale. Yo me creía que era un brócoli <ríe> Madre mía, tío. Si, sí, sí, ahora le veo a los ojillos. Es un mini creeper o algo así. Un creeper de juguete, ¿vale? <ríe> ok. Bueno, pues tenemos que hacer estas dos cosillas. A ver. Vale, de, de clipes tenemos dos ya. Faltaría la llave y la cabeza. Y para el barco. Vale. Nos falta el casco, las velas y los mástiles. Muy bien. Bueno, pues le hemos dado ahí un anclazo a eso y ha salido. Como no me habla ni nada, tenemos que nosotros buscarnos la vida y. Vamos a ver No sí, sé, yo por aquí no veo más nada Vale, a ver si vamos otra Aulita de esa, otra botellita Aquí en el banco de trabajo No puedo hacer nada de momento Que te rompo Eh, <ríe> hey, aquí hay otra A ver Ok Se sí, paga sí. No puedo cogerla ahora Vale, vale Nos ha dado Esto qué Galletas, vale, vale. Tengo este con chocolate y más suelo para crear. Para crear más. Vale, aquí la vela y el tono de alfarería, ojo ahí. Para crear un vaso, vale, vale. Sí, sí, lo que nos está pidiendo. Ok. babisco, vale, ok. Bueno, bueno. Complicado, ¿eh? No sé. Seguiremos con la aventura aquí. De momento hemos cubido esto. Uh -huh. Esto no lo puedo abrir ni nada. Bueno, a ver si encontramos más botellitas de esas o algo, yo qué sé. O setitas, nada, ¿no? Aquí la plantita. Vale, está la fogatilla, ¿eh? Aquí el fuego de campamento. Cuando venga la noche verás tú qué miedo me va a dar a los zombies. ¿Este que le metemos un gol o algo? Vamos a intentarlo. A ver... Eh, amigo, ¿qué tiene la cabeza, tío? Atleta de élite ¿Qué será lo que tiene en la cabeza? No tengo ni idea Sea un par de cámaras ahí Ok, bueno, bueno Si queremos chutarle Patea la, la pelota Vale A ver cómo se juega Mantén pulsada la tecla interactual sobre el icono patada Soltala la dar una una pata al balón, la dirección se muestra en la pantalla. Tienes tres balones, si fallas pierdes un balón, pero si marcas ganas uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar. Ok, premiar el mini juego. Cinco, cuatro... ¿Está la pelota? Vale, vale. ¿Qué le tengo que dar, tío? Yo creo que es mejor aquí, ¿no? Uno... Bueno, que no le doy. Un momentillo. ¿Dónde <ríe> dice que está para pa, pa tirar? Ah, allí. Un momentillo, ¿será esto? Patada, sí, sí. Esto es insaltable. No se pueden saltar, eliminar ni Vale. ¿Y cómo le voy? Ahí alrededor, ¿no? Ahí. ¡vamos por ahí, compadre! <ríe> Pero ¿cómo lo utilizo? Vale, vale. Oye, oye. ¿Pero qué tengo yo que hacer? ¿Todo eso? ¿Qué tío? No me fastidia. ¡Ay, me la ha parado! Ay, qué malo soy Vale, vale Ya creo que más o menos Vale A ver Ponemos mirando para allá Ahora oh. ¡Toma! ¡Molazo! que te he metido ahí? <ríe> Otro más A ver A ver si lo voy a tirar por aquí A ver, como se está moviendo para allá <ríe> A ver O por el centro para el centro Toma, golazo <risa> Mira, queda Tres pelotas, queda o qué, tío? Ahora para allá, ¿no? Ahí Eh, bien, bien Vale Bueno, al el máximo punto Otro golazo que te meto Y le he metido dos, ¿eh? No, en el restante es me dice. el Centro. Hay que esperar, ¿vale? La flechita. Ay, pues me la ha parado esta. <risa> Algo para, yo No se mueve. Pues toma, otro que te pego. Toma, otro que te pego. No sé cuántos puntos tenemos que hacer, ¿vale? Estoy hinchando ahí Me lo para Me lo para Y lo que tengo que esperar más tiempo 17, no sé cuánto es la máxima puntuación que tenemos que hacer Mincho no te le No sé cuántos puntos tenemos que hacer, tío. Vale. Me lo para. Vale, <ríe> me quedan dos balones. 30 puntos hemos ganado ya, ¿eh? Se va Esto <risa> es lo malo Que po podría ser un poquito más amarca de esto Pero bueno No sé ya Si se alirme o qué pasa Tenemos el torno, ¿vale? A ver, un momentillo Voy a quitar estas cosas de aquí pues. Esto no lo quiero yo para nada Esto para construir Ok Este sí Lo ponemos aquí Bueno 40 puntos tenemos Es que no sé, tío No me dice nada por ahí de coger puntos y tal. Se queda ahí todo el rato. ¡Corre, que viene! ¡Pero para! Hay que esperar que se vaya para esta banda. Pues ya digo, no no sé. Bueno, vamos a echar otro vistacillo. Mira, aquí hay más de esto, ¿vale? Están asustados, sí. Hay que coger cositas, ¿vale? ¡Dame, dame! Ahí Vale Me ha dado lo del... La cuerda Tarda en cogerlo Ok Venga, yo creo que ahora mismo esto es lo que más nos interesa aquí Me ha dado otro ancla Pero Quiero dos anclas, tío Venga, vamos a ver Este tenemos por aquí Ok Llave del creeper Pinturilla Arcilla, Chocolate también herramienta de alfarería, El casco Caballete de pintura Vale, para el cuadro, genial Y el ancla, ya tenemos dos anclas No sé, tío, ahora por qué Mismo la tiro porque quiero dos anclas Son iguales Fuera Ahí te queda A ver dónde está esta mujer Caballito se queda ahí donde la dejamos, vale Bueno, me imagino que Sí, primero hay que construirle Vale ¿Qué nos falta, tío? El mástil La cabeza Ahí me faltan Dos pinceles mm, Ahí parece que falta algo de pintura Pintura blanca Tenía pintura azul, no sé por qué Esa no sirve Vale, y los malvaviscos esto. Mira, de momento no podemos hacer nada, ¿vale? Hace falta más cositas. Bueno. Seguimos buscando por ahí. No sé, lo del Saucer, ¿cómo, cómo acaba el juego, no sé, tío. Venga. Se le a meterle goles. Ya, ya, que me los para. <ríe> es que no sé si tengo que dejar que me los pare o qué. A ver. Ahí va para uno. Va para otro. ¿Y va para otro. Eh, está al final 54. Vale, vale. no ha dado 5 más babisco. Eso es lo que yo quería. Terminar el, el partido, tío. Vale, vale. Ok. Si os para tres, pues entonces ya se acaba el juego. Pero vamos, que podríamos estar ahí dándole un montón, ¿eh? Ya tenemos cinco malvaviscos. Ya podríamos construir este, ¿eh? ¿Vamos a hacerlo o qué? Y no necesito el banco de trabajo ni nada. Ok. Venga, estupendo. Ya tenemos aquí un malvaviscos. Guay. Vale. Este ya está hecho. Este ya no tendría que hacerlo más, digo yo. No sé a quién se lo tengo que dar ni nada. A ver. Me lo pongo en la mano o algo? No sé. A ver. Si me lo voy a comer. Este cambia. Oye, este es malvado. el mal Visco este no, no lo quiere. Quiere lo otro nada más. Vale. Los juguetes. Bueno. A ver si encontramos más cosillas Vamos a la discoteca o algo, no sé A ver, lo tenemos más cerquita por aquí A ver, el ángel este, glamper Aquí tiene ahí un bolsito Vale, parece la Paris Hilton, tío Ahí con el perrillo, ahí Rubita Esa es la Paris Hello, my friend Dice, me hemos a ¿Puedes traerme un poco de agua? Claro ¿Y dónde? Le traigo yo el agua a esta mujer? Habrá que hacerse el vaso. Supongo que esto será el vaso. No, jarrón. Jarrón, jarrón. Bueno, ahora lo miraremos. Aquí hay más. Vale. ¿Qué pasa, amigo? ¿Es porque me da dos barcos, tío. El casco, necesito el mástil. Ojo, que este ya me lo puede hacer. El jarrón, ¿eh? eh pues tenemos jarrón. Vale. Y el cípito es un mal babisco. Vale. Están como escribiendo ahí con el lápiz. ¿Será? ¿Será este o qué, tío? Porque está ahí arriba? que El DJ parece pichadisco, ¿eh? Sí, sí, <risa> el pichadisco, tío. El tío del rock. Ha llegado el tiempo para bailar en la discoteca. Conquista la pista de baile. Estima que no tenga. A ver, ¿qué tengo que hacer. Ahora, tío. Bailar o qué? ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Pero no nos baile? Mira, tengo que pisar esto. Toma ahí, temazo. Espero que no me salte el copy, eh, chavales. Toma ahí. Venga, mirada. Las lucecillas y todo. No sé, eh. Oh, qué temazo. <risas> disco. <risas> de los 70. No hace nada, que era mola. No está sonando. Venga, aquí, nos pegamos en los bailes. Toma. Toma. Ahí van de de bailó. Que músico, que guapo, tío No me lo esperaba esto Dale la bola Toma Toma Toma A ver, aquí Ha sido más difícil, tío Mira, mira Mira cómo bailo! ay, Ay, ay, ay Se acaba, tiene final o algo ¿O No tengo ni idea Lo que tengo que hacer, chaval Jajito, ¿qué, tío? Follow ¿Tiene ba baile? No tengo baile ¡Az Saludos, chavales ¡Hola, hola! ¡Oba, baile! ¡Oba! ¡Oba, ahí, chavales! ¿Dónde estuvo el copyright? ¡Esto no se acaba nunca, tío! ¡Oba, la vista tenga esta! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Yo! ¿Dónde se acaba esto? ¿Podemos hacer la música? Bueno, pues que no lo entiendo, pero bueno. Pegamos ahí un baile. <ríe> Me quedo ahí con la música ahora ahí todo el rato. Para <ríe> vale, hacer copyright. Para vale, tú, el copy. Ábrete. No se abre. Otra. Dame cosita. Dame la cabecita del creeper. Bien, chavales. Dame la cabecita. Vale. Creo que las coges automático, ¿vale? Pasa que hay que esperar un ratillo ahí hasta... Tenemos la galletita, el chocolate, la cabecita del creeper, ok Algunos se me repiten, no sé Y algunos se taquean, otros no Vale, se ha la musiquilla Bien, tío Otro malvavisco y hueso Como recompensa Lo que no sé por qué pone eh, hueso <risa> ¡Eh! Esto se abre también Oh, chavales, esto queda en una botellita de agua bueno, la que se la tengo que dar al camper Ok bueno, pues hayamos descubierto otras cosillas más, ¿vale? A ver La botella de agua, vamos a dársela a la amiga Me ha traído, hace mucho calor ¿Me has traído una botella de agua? Sí Por fin, tenía la boca seca Toma, otro malvavisco Vale ahora ya no sé si querrá más agua o... O qué pasa Vale, dice, pero ¿dónde está la comida? ¿Puedes traerme algo de comer? Claro ¿Qué le traigo yo a esta chica ahora? Mucha hambre, ¿me has tenido lo de comer? Sí, ya te broma Bloque del amor hermoso ¿Lo dices en serio? No lo veo <ríe> Que no sé lo que me pide esta No lo sé podemos hacer otro de esto pero no sé ¿Le doy uno de estos o qué, tío? No sé Vale, jarrón ya lo tenemos Construido Aquí la cabecilla, ¿no? O el cuerpo, es el cuerpo, tío Es el cuerpo, ahora tenemos dos cuerpos no se estaquea ni nada, no, tío. El chocolate por aquí, la galletita por aquí y más pintura. Pinturilla, bueno, para hacer el cuadro, supongo. Vale, necesitamos más cosillas y a ver qué le doy esta de comer. No lo sé. Habrá que seguir buscando. Ok. Echamos un vistazo a la, a la discoteca Nos pegáis unos bailes Vamos, qué que me encontramos Había de todo, ¿eh? Arquería, parkour Había un poco de todo A ver, ¿esto quién es? ¡Ah, ¿es un gamer! Ok Necesito un sueño reparador Cada vez que cierro los ojos sigo escuchando ruidos pelumnantes Normal, todo el día jugando a los videojuegos Seguir durmiendo o investigar de dónde viene Vamos a investigar, ¿no? Vale hay sunrise. ¿Y yo me harán mano o qué? Vale. Aquí como un pueblo o algo, no sé. El monstruo, ten cuidado con el monstruo. Hay una cueva o algo. ¡Ostras, tú! ¿Tú qué es? Más red, más agua. ¡Oh, ah, un bris de zumo! ¡Ay, ay, que viene! ¡Ostras! ¿Pero qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen! Tengo que sobrevivir. Ah, que faltan cinco minutos para que llegue. ¡Ostras, tú! ¿Que viene el zombie? ¿Ha salido de aquí o qué? creo lo que me había enseñado? ¡Ay, ay, ay! Que me van a... ¡Ay, ay, ay! Que... ay Ya me han atrapado Vale, vale No sé cómo va esto, ¿eh? ¡Ojo ahí! Este matangado, el gamer este A ver, a ver Aquí con él el... Tanta cosa Sí, lo mismo le tengo que dar a la otra malvavisco. No sé, no sé. Este no sé cómo va el tema, pero bueno. Averiguamos ahora. Vale, no sé si se está haciendo de noche. Sí, parece que se está haciendo de noche. Tenemos que tener cuidado con eso. Ok. Yo no me da las cosas rep, pero. No se estaquean algunas. y. Hay... papel para pintar, ¿vale? Pero ya tengo. Dando cosas repetidas Lamentablemente Podemos dormir Porque la... La noche se nos viene, eh ¿Qué es esto que tengo aquí? El torno, otro torno Vale Me voy a poner a ver Lo que teníamos antes más o menos, tío Aquí, para saber lo que tengo construido Lo que no Armar el babisco esto también hemos llegado a construirlo, ¿vale? Me faltaría el barco, el creeper el... y el cuadro. Creo yo. ¿Es hecho de día? No. Un momento de día, bueno, bueno. Podemos dormir o okay? qué. Vale. Punto de regeneración establecido. Este es que no se sé, dice que tenemos que sobrevivir ahí cinco minutos. Algo habrá que hacer. Este tiene que andar ahí. Que hay gamer, pero no le veo yo... La videoconsola ni, nada, ni el ordenador. Pero vamos otra vez, a ver, ¿qué tal? ¿Qué eh... no sé es lo que tengo que hacer, vale? Ahí, que vayamos al, al de la pesca, es que no sé. Pues cualquiera lo encuentra ahí, al de la pesca, vale. Vamos. ¡Ay, qué viene! ¡Qué viene, que viene que viene Corre, amigo. Que nos atrapa. Ah, nada, nada. Vale, vale. No sé qué tengo que hacer. Si he... huir todo el rato o qué, tío. No lo sé. Y me tengo un montón de cabezas y de historias repetidas. Cada vez parece que, que viene más la noche. Pero bueno, a ver. Tenemos cosas nuevas, tío Aquí, aquí Vale A ver si me da algo nuevo o si no Y ya tenemos que ir seleccionando cosas Las repetidas, las tengo que ir tirando Si no, las pinceles no va a venir muy bien Creo Sí, para hacernos el, el cuadrito, ¿vale? Ya podemos hacernos el cuadro Ok, cuadro Perfecto Otro babisco Vale Así me da la cabeza ya del creeper, tío Dos cabezas me da ahí ahora creo Vale A ver El creeper por aquí Creeper de juguete Ok Perfecto Creo que voy a tirar las cosillas retratidas o algo, tío A ver, a ver Tengo aquí un montón de cosas que no... El de creeper, el creeper ya lo hemos construido. Así que el creeper. Voy a tirar por aquí las cosillas. Quedaría el barco nada más, eh. Pero para pintar ya lo necesito. Herramienta de alfarería, tenemos un montón también. Casca del barco. Un montón. Ir algún... Algún cofre para soltar esto... Pero no tengo... ver qué más... Puedo soltar el ancla... Me hace falta el mástil nada más... Creo, recordad... Sí, el mástil... Vale... Tendría la vela... El ancla... Y el casco... Esto puedo seguir también tirándolo... Creo... Vale. Va a crear un vaso No sé, tío Bueno Y otra botella de agua que me había dado Ya me la han quitado, tío, la botella de agua que me habían dado rep Vale Vamos a esto por aquí más o menos Sí, esto era para crear los malvaviscos, esto. No sé. Y esto una alfarería. Era para esto, para hacernos jarrón. Ya tengo hecho el jarrón. Vale. Fuera. Bueno, ahí dejo todo eso. El rinconcillo. Vale, ¿cómo va? Bueno, de momento la noche no viene. Yo sigo ahí investigando, ¿vale? A ver... Que podemos encontrar vale no, ahí no está la ahí no está tío la, el mástil que necesito de la vela vale. vamos a seguir por aquí tenemos algo sí. por aquí galleta el torno Y poco más, eh, chavales Dos tornos y la galleta Que no, que no Necesitamos el mástil, tío Hacernos el barquito A ver dónde lo podemos pillar eso. A ver, ¿esto qué era, tío? Lo vi antes por ahí por otro árbol Parece un... Este de pajaritos, una casa de pajaritos pues La primera es que la veo en micro, eh no sé vosotros... Vale, ahí está lo del caballo, lo de la hípica, parece... No tengo ni idea. Ayer quería y un poco de todo. Vamos a ver. Aquí Tenemos el mapilla otra vez. Vale. Nos dijo que en el monte... Había algún premio y tal. Nos dijo el amigo. Ahora averigua dónde está el monte. Bueno, de todas maneras parece que hay... Hay indicadores también. Tenemos que tener cuidado con alejarnos de aquí del campamento. Aquí no hay nada en el lago. Se puede pescar o algo. La mariposilla y tal. Bueno. A ver. Ok. No entre. ¿Por qué, tío? No entre. Frente. El monte ese, no sé qué, pero no lo veo Si no me a atacar a los bichos Por alejarnos A ver, ¿quién es este? Ah, vale, este es el niño este Que nos teletransporta Vale, aquí tenemos otro Vale, de pesca, chavales ¿Este es el que vimos antes? No, este es otro, eh Este es otro sitio de pesca Pero no me da el mástil, tío Necesito el mástil Palo ahí para arriba, ¿vale? Estamos esto. No me lo da el palo. La galleta y el caballete que no queremos. A ver. ¿Quieres pescar? Cuesta mal babisco. ¿Cómo se juega? Mantén la ciudad interactuada con la veña de pescar mientras sea cerca de la zona de pesca. Suelta la acción de interactuar cuando el puntero esté dentro de la franja de acierto o Se necesitamos el babisco como cebo Bueno, bueno Vamos a verlo A ver, tenemos al babisco A ver, ¿cómo va el tema este? Necesito caña o algo Parece que no No me da caña Ah, sí, sí, la tengo aquí Caña de pescar Vale, todo eso es de... Es de pescadito Vale Creo Que hago Pesco de aquí mismo Esto, tenés que apuntar al agua. ¿Y dónde está apuntando? ¿8,? Ah, ha fallado, qué pena. He atrapado algo. ¿El qué? ¿El qué ha atrapado? No sé. A ver, a ver. No veo nada. A lo mismo le tengo que poner el malvavisco de Sebo. Tenemos siete ¿eh? malvaviscos Me decía que había atrapado algo, pero. A lo mismo me ha dado un chocolate. No sé, tío. Darme peces, ¿no? <risa> A ver Vale, sí me un pez Ahora sí Pero no está gastando lo malvaviscos, Es lo malo Ay, ya los veo los pececillos, tío, por ahí Parece que hay un pez gato por ahí, ¿eh? A ver Ah, tengo que estar en la zona de pesca Vale, tengo que tirar para allá entonces, no sé Ok, hay ahí, ahí, un montón, eh. A ver si pillamos ese, tío. A apuntar el agua que está qué haciendo, tío. Vale, pilla otro. Bacalao. ¿Ese era bacalao o qué? ¿Qué me ha dado? Quedan cuatro malvaviscos. Ahora creo. Ah, creo que me ha dado una galleta, eh. Sí, hay veces que no te da peces Bueno, yo creo que voy a seguir buscando el, Que no sé, ¿cuándo, ¿cuándo se me va a acabar esto? Es que, claro Es que si no A ver, ¿este quiere algún pez o algo? ¿O qué pasa? Amigo ¿Quieres pescar? No Hemos pescado Mira cómo salta ahí que no sé, lo mismo tenemos que darle algún... Vale. Que me está gastando los malvaviscos Y no sé yo... Eso si es buena opción o no. Dios. Cómo me, me tienta los pescadetes. Estos son salmones. Tiene pinta de salmón. No sé si habrá algún pescado más o algo. Y es que parece que nos quedamos ahí, ¿no? No sé. A ver Pissing water Vale, muy bien A ver Este nos teletransporta Otra zona A ver Paisaje del bloque en es Según la leyenda local Aquí evita el monstruo del bloque Así que manté el lado bien abierto. <risa> Nessie. Campamento abandonado. Una aldea completamente abandonada que podría albergar cosas interesantes. Cabaña solitaria. Ya no vive nadie en esta cabaña y nadie recuerda por qué. Y pesca en la laguna. Es una gran zona de pesca. Pertréchate bien de suministros. Vale. Iría, no sé, a la cabaña solitaria. A ver qué tal. Vale. A ver quién encontramos por aquí. No tengo ni idea. Ok. Casetita de esta y tal bueno, a ver qué encontramos ¿Eh? cerrado el, el director del campamento Seguro que ama la privacidad Pero él Él oculta algo aquí Dice Bueno, mientras me dé cosilla de esta Tengo el mástil O oh, no, tío, yo para mí que no Sí, sí, yo pienso que sí Que por ahí creo que me lo da Vamos a ver Sí, lo tenemos, chavales me hago el barquete Ok Lo tenemos Ah, lo mismo, haciendo más Pues eso me lo, me lo dan rep Lo mismo haciendo más Pues para dárselo a la otra Para escoger para más más malvavisco Imagino, ¿vale? No lo sé Bueno el caso que ahí tenemos ya Lo que nos pedía, ¿vale? Uh -huh. No, puede entrar, no podemos entrar aquí Algo hay por aquí A ver si podemos encontrar alguna Entrada secreta o algo A ver el alcalde este ¿Qué nos tiene oculto? Vale Que no me deja entrar por aquí Digo, así si es que tiene una entrada secreta por aquí por debajo o algo Parece que no Ok Bueno, no sé qué os parece, chavales Así de acción y aventura, ¿vale? En el momento no sale muchos enemigo, pero bueno Hemos visto que con el chico gamer Si sí, sí hay algo por ahí que Vale, para ir, pa ir haciendo más cositas A ver si encuentro luego la otra casa Donde, mira, y hay algo, ¿eh? Hay alguien ahí abajo Y otra Otra jarrita de esas por ahí Deben entrar aquí, pero no podemos. Quizás necesitamos alguna llave o algo. ¿Esto qué es, tío? Toma. ¿Qué era eso? No tengo ni idea. Estaría ahí pegado. Ah, oye, pues me ha dado la pinturilla blanca este. Es Marte. Sí, por lo mismo el vaso no, no lo tenemos construido, ¿eh? Creo. Vale. Para crear un vaso. Que lo único que me enseña es esto. No se refiere a esto, al jarrón. Que lo llama vaso. Creo que sí, que será eso. Pero bueno. Ahí vamos. Vale. A ver, aquí hay más de estos, tío. Que no sé. Ahí vale, el cartelito, tío. Pero es que están rotos ¿no? ¿O ¿Qué, qué le echas esto? No sé qué... <ríe> ¿Qué significa? Ya tenemos dos cartelitos Pero antes no me dio el cartelito Este es ¿eh? el cuadro Antes no me lo dio Tenía bien entrar Pero no podemos No nos deja No sé por qué Parece que es del director Del campamento O sea esto parece parecen Que salen ahí En la Maderita Esto me lo puedo llevar Dos no. Bueno, el sol está bajando, ¿eh? Cuidado ahí. Hola. Hola, noche. que Nos pueden pillar ahí los... Monstruos. zombies y tal. Bueno, hay... no hay setas por aquí. Ahora suena. Estas marcas, tío. Dan cuadro, pero yo ¿para qué quiero cuadro? <ríe> y viene la noche... ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a pillar! ¡Ay, ay, ay! Me empieza a salir la araña y tal Ahora tú que rezas Ahora tú... he visto ahí uno? No sé quién será este, tío me voy a tirar ya por aquí <ríe> ¡Vamos! ¡Que nos va a pillar a zombi. zombie! ¿Y te quieres? ¿Y te quieres? ¿Anciano? ¿Hay más texto? Pues no Ojo, parece un leñador o algo, ¿no? Director Kevin, vale pues, tío, me va a pillar el de este. Ay, ay, ay. Corre, bandolero. Si podemos hablar con el niño linterna este otra vez, o yo qué sé. Vale, vamos a ver. Ay, ay, ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Corre, bandolero. Corre por tu vida. ¿Qué vienen los zombies? Ay, ay, ay, ay, ay. No lo lío me he metido. Está niño linterna. <ríe> niño, estela. A ver. Mmm, me va a llevar a la zona principal. Ah, lo principal. Sí, sí. Vamos al campamento. Me va a pillar a los zombies. Bien, me ha dado un mal babisco, no sé por qué. Ojo, eh los zombies tú. ¿Va a estar fuego de campamento o qué, tío? No, ni no puedo encenderlo. No sé por qué, ¿vale? Estoy escribiendo. A ver, si le dábamos cosas. ver se escucha. O sea que está esto muy oscuro. Ahora nos va a dar un montón de malvaviscos, ¿vale? Por el.. Este me da 10. El barquito otro 10. El jarrón otro 10. El cuadro otra día eh, pues estupendo Tenemos 45 malvaviscos Ay, mire aquí uno de juguete Lo mismo a ver que le hemos hecho nosotros Y está adornando esto Vale, yo creo, eh Está haciendo esto Este no se rompe No, este no Vale, es el que yo le he dado el jarrón El... el barquito, sí, sí Ok Voy a intentar dormir Había camita por aquí. No me acuerdo. Ah, pues esta zona no la hemos investigado, ¿eh? Vale, vale. La de arquería y tal. Ok. Vale, carrera de caballo. Trampolín. Bien, bien. Hay un montón de minijuegos más. Vale. La discoteca. Vamos a las casitas. Hecha aquí un sueño, ¿no? Claro que no vengan los zombies. Venga. Dormimos aquí, ¿vale? Eh, estupendo. A ver. ¿Se hace de día o qué pasa? Ahí estamos. Vale. Esto, pues bueno. Y. Más velita. Y la cañita de pescar me la puedo poner aquí. Bueno, pues me voy a hacer otro. ¿Otro barquito? ¿O no? En principio sí. Míralo. Vale. Otro jarroncillo. Y de estos cuatro. Pero este todavía no he descubierto. ¿Para qué sirve el malvavisco? Lo mismo se lo tengo que dar a la. a la a de a las ¿O qué? Yo le hiciera algo de comer. Pero no sé. No sea un malvavisco de esto. La muchacha Bueno Otro día más, ¿vale? Venga He visto que hay más, más juegos, ¿eh? ver está, tío Si quiere el malvavisco Amiga ido algo de comer? Sí No En serio no lo veo, es que no sé lo que nos puede pedir esta de comer Ahora mismo Pedimos agua y... No quiero malvavisco <risa> Amiga, ¿qué quieres de comer? No No Y aquel todavía sigue ahí Con el chismito ese En la cabeza está también En la cestita esta daban cosillas antes, ¿no? Amiga Ahora no Ahora, ¡Eh, un perrito, dame el perrito caliente, hot dog. Esto va a ser lo que quiere nuestra amiga. Esto va a ser. Vale, comida. Venga, lo hemos descubierto. Pues un perrito caliente. Bueno, gracias igualmente. <ríe> ya, estupendo. El otro mal babisco, pero sigue ahí la coleguita con. O oh, con la pari esta. Has traído café, básicamente me, me compongo Al 50% de cafeína Madre mía, así está, claro, de fiesta en fiesta A París. Mira, necesitamos un cafelillo para esta colega Ahora, madre mía, chavales ¿Dónde digo yo ahora el cafelillo? <risa> yeah. Eh, que lo tiene aquí? Vale, vale Un bueno, para que lo he pedido Bien, bien, bien, tenemos el cafelito para la París Hilton ¡Sí! ¡Ay, por todos los bloques! ¡Gracias! Sí que, que tenía queriendo cosas Esta muchacha, ¿qué quiere? ¿Un collar de diamante o qué? La perla a disfrutar y menos ejercitarse ¿Me trae una silla? ¡Claro! <ríe> a ver dónde averiguar a la silla Yo vi antes una, pero claro Vale, para pues que ya no está A la vez la sillita ah, Para la amiga Vale Buah, será que hay poca silla aquí <risa> Pasa que esta no me va a dejar cogerla <risa> Como le... Lu, lu, lu. Ah, me he sentado, me he sentado, verdad Me he sentado Míralo. Si sienta tengo de mal Pues, bueno, seguimos Ok uh -huh. A ver cómo le averiguo yo una silla a esta muchacha, tío No tengo ni idea Pero bueno Carrera de caballos también tenemos A ver, le doy más cositas a esta Vale, aquí está el cuadro y todo que hemos hecho Perfecto pues Ya me lo podía agradecer con algo más que malvavisco Digo yo, no sé Venga, pues, 10 más ahí para sacar Y otro 10 Vale, ya tenemos 67 malvaviscos de eso a lo tonto, a lo tonto. Bueno. Ahí. Ok. Me puedo hacer cuatro de estos más, pero es que no sé para, para qué, tío. Vale. Aquí parece que falta algo, no sé. Y aquí me creía yo que en el campamento este íbamos a hacer algo más. vale aquí el tiro con arco carrera de caballos aquí vamos a poner un montón de objetos para seguir fabricando si queremos más o lo que sea vale, aquí la escuadra el heno así como se deben de fabricar, a ¿eh? con un un depósito de agua de esto Pero claro, debería estar lleno, ¿no? Se supone que está lleno de agua Sí, sí tiene agua Y aquí el heno, ¿vale? Para que coma los caballitos y tal Ya lo hicimos una vez en el canal Ahí con la granja y tal Bueno Arquería, la granja esta de cara de caballo Las camas elásticas Ok Y luego ya aquí sería para salir del campamento, ¿vale? Ok de donde fuimos antes A la cabina del director que sería allí arriba Porque también podemos ir Ojo allí, eh la, la montaña, tenemos que ir a ¿eh? la montaña No sé qué os parece, chavales Hay un montón de cosas Para visitar y tal Y bueno Vamos a ir dejando por aquí era Para enseñarnos, para enseñaros el nuevo mundo Que sepáis que lo tenéis ahí para, para construir Para descargar En el marketplace, de acuerdo Así que bueno, nos quedan muchas cositas Ya depende de si queréis que siga Sumiéndolo al canal Algún episodio más Pues me lo decís, ¿vale? A ver las visitas que tiene El episodio de hoy Pues nada, chicos y chicas Aquí dejamos el campamento por hoy Pues nada, un saludito para todos, ¿vale? Aquí de parte de bandolero Ok eh, Ahí nos despedimos Venga, un saludito para todos, Peñita A seguir bien, bye